derritiendo todos los hielos. Los trabajos del autor relacionados con los temas de meditación, autoayuda, psicología y filosofía contienen exclusivamente material informativo, no debiendo ser interpretados como reemplazantes de asesoramiento profesional alguno. Su contenido no presupone recomendación de tratamiento médico o alternativo de ninguna especie y su utilización es responsabilidad exclusiva ...del video, espectador y escucha. Hola, hola. ¿Nos hemos preguntado alguna vez... ...por qué nos solemos ofender tanto... ...cuando alguien se enoja con nosotros? A veces, simplemente por creer que somos nosotros... ...los que tenemos razón... ...y entonces echamos más leña al fuego y distanciamos aún más las posibilidades de una reconciliación. Y lo más grave es que la descrita situación, por lo general, se produce entre los seres que más se quieren. ¿No es una verdadera pena? Y si yo les dijera que cuando actuamos de dicha manera no sabemos lo que estamos haciendo, ¿qué me responderían? Porque yo, en mi temprana juventud, y aún de niño recuerdo haber sido extremadamente rencoroso, enojarme como para toda la vida si algo no me gustaba, si alguna reacción no me parecía la adecuada. Me recuerdo a mí mismo, apenas a los cinco años de edad, enojándome tanto con mi padre que en paz descanse, solo por haberme retado estaba dispuesto a no dirigirle más la palabra si no se me acercaba a disculparse. Y lo más triste es que siempre se acercaba. Él hacía todo de corazón. No podía saber cuánto se equivocaba. Por supuesto, no por haberme retado, sino por haberme luego pedido perdón. El destino, para asegurarse que yo no olvidara los hechos, se ocupó de que quedara registrado mi enojo en un viejo film de los años 55 en que festejábamos la llegada de los Reyes Magos película que pude observar muchos años después y lamentar que por amor mis padres me permitieran llevar la batuta de la familia y así es como he vivido una juventud plena de años de arrogancia, orgullo ...y autosuficiencia, que si de algo me han servido, fue para aprender que el primer dañado era yo mismo, y entonces poder enmendarme y finalmente convertirme en este sentido, en un individuo por completo opuesto a lo que fui. Si alguien se ha enojado con nosotros, debemos darnos cuenta que ello no significa que tenga razón sino simplemente que tiene derecho a enojarse. ¿Por qué mezclamos el contenido con el continente? ¿Por qué no podemos aceptar que alguien se enoje con nosotros si ese es su derecho legítimo, de acuerdo al análisis que, correcto o no, él mismo, la misma persona, ha realizado y que provocó su enojo? Eso nos permitiría separar la hacienda y poder así desarrollar nuestro propio análisis del contenido de la situación y decidir para nosotros mismos si en realidad hemos fallado, en cuyo caso podremos estar dispuestos a disculparlos, o si el error pertenece a la otra parte, la que podrá reconocerlo o no, también disculparse o no, y en última instancia podrá ofenderse con nosotros, su enojo será siempre suyo. Nosotros no tenemos más que respetárselo y no dejarnos influir por un tema que definitivamente no es de nuestra. decir. Muchas gracias. Hasta la próxima.